Vamos a desarrollar una de las actividades interactivas del curso técnicas de la comunicación en el nivel administrativo. Correspondiente a la actividad de aprendizaje 1, conocer el proceso comunicacional en el ámbito organizacional. Evidencia de conocimiento, actividad 1, evidencia 1, actividad interactiva. Eh, vamos a entrar acá. Entonces, técnicas de comunicación en el nivel administrativo, actividad interactiva. Introducción. Estimado aprendiz, realice la siguiente actividad interactiva correspondiente al material de formación 1. La comunicación, cuando se trata de hacer un análisis de la comunicación, se deben conocer sus elementos, sus expresiones internas, externas dentro de una organización y la forma de crear el plan interno de comunicación. Instrucciones Para realizar la actividad interactiva Deberá arrastrar la palabra hacia la definición que le parezca correcta Cada vez que realice el ejercicio en la pantalla Parecerá si acertó o no Simultáneamente también podrá observar en una barra de respuestas Sus aciertos y desaciertos Vamos a dar clic sobre el botón Iniciar Entonces, Vamos a bajar de una de estas herramientas ah, Entonces empezamos aquí: soportes que pueden abarcar de formatos orales, escritos, audiovisuales o digitales. Las son las herramientas de emisión. Es la información que el emisor envía al receptor y que podría definirse como un punto de ideas, pensamientos, sentimientos, acontecimientos expresados. Este es el mensaje: el emisor, mensaje, canal, código y receptor. Corresponde con los elementos de la comunicación. Es una mezcla de gerencia, medios de comunicación y capacidad verbal y no verbal de los protagonistas, pero sobre todo una gran capacidad creativa bajo su nuevo enfoque, el primer paso que necesitan las organizaciones para entrar en la era del conocimiento. Eso hace parte de la comunicación organizacional. El conjunto de reglas propias de cada sistema de signos y símbolos que el emisor utilizará para transmitir su mensaje para culminarlos de manera arbitraria porque tiene que estar de una manera adecuada para que el receptor pueda acatar, captarlo. Un ejemplo claro es la gramática de algún idioma, ese es el código. Y por último, interna y externa, hace parte de los niveles de la comunicación esto es lo que investigamos esta primera actividad interactiva con situaciones a lo de los pedidos. Vamos a cerrar y terminamos nuestra evidencia.